El poder de las duchas frías. Aprende cómo este hábito puede rápidamente mejorar tu estado de salud, aumentar tu energía y elevar tu ánimo. Desde que esta práctica simple se ha hecho popular, hay gente que se atreve a pasar unos minutos al día expuestos al frío porque quiere cambiar su vida con baños de agua fría es que los beneficios son numerosos y con un poco de práctica diaria se pueden lograr resultados positivos para el organismo y la salud mental. Lo cierto es que el uso del agua como terapia para curar dolencias ya viene haciéndose desde la antigüedad, cuando los griegos y romanos usaban las propiedades de un baño a bajas temperaturas para contrarrestar enfermedades y fortalecer el ánimo de la gente. Hoy en día, Numerosas publicaciones resaltan las bondades de las duchas frías. Si bien existen diferentes recomendaciones, en estos capítulos usted tendrá una guía explicativa de lo más importante de lo que se llama duchas frías. ¿Qué son las duchas frías? Se define a estas duchas como una terapia o ejercicio que debe practicarse todos los días, cuando la persona se levanta en la mañana temprano una condición que debe cumplirse por al menos 30 días para comprobar sus resultados positivos. Probablemente se esté preguntando cómo es posible que una exposición al frío tenga beneficios saludables. Las personas que lo practican, y varios médicos, sostienen que el cuerpo entra en un estado de shock con el golpe frío repentino y libera una gran cantidad de hormonas que hacen, por ejemplo, que se libere el estrés, la mente pueda concentrarse mejor y el corazón comienza a latir más y así mejora la circulación sanguínea. Varias personas dicen que, con el paso de los días, se comienzan a percibir mejoras en el estado de ánimo y en el organismo en general, entre otros cambios benignos. Además, hace poco tiempo se ha comprobado que acelera el metabolismo y facilita la eliminación de grasas en el cuerpo. Las duchas frías son exclusivamente eso un lapso de un minuto y medio aproximado de exposición de nuestro cuerpo a la caída de agua fría. Y esta aclaración surge por las confusiones que existen con otros métodos, como las duchas escocesas, los baños de inmersión en agua helada o las duchas convencionales con final de agua fría. Estas prácticas las veremos más adelante, pero cabe aclararlas para exponer las diferencias. ¿Desde cuándo se comenzaron a utilizar las duchas frías? El uso del agua como elemento terapéutico data de muchísimos años atrás. Los griegos fueron los que más uso le dieron a este elemento líquido para prevenir y sanar ciertas dolencias, aunque ya los espartanos tenían la costumbre de bañar en agua fría a sus bebés recién nacidos. Ellos sostenían que el agua purificaba al niño, lo liberaba de los males y le daba vigor a la salud. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, observó que la temperatura del agua caliente enfriaba al cuerpo y el agua fría lo calentaba. Con esto, comenzó a recomendar baños de agua fría para curar ciertas enfermedades. El genio matemático Pitágoras recomendaba a sus alumnos estos baños con baja temperatura para aumentar su capacidad mental y así estar más predispuestos a estimular la inteligencia para resolver cuestiones aritméticas y el mismísimo Galeno fue quien prescribía baños de agua fría para bajar la fiebre. También en el Imperio Romano se hacía uso de esta terapia para mejorar las condiciones físicas y mentales de sus soldados. Decían que el golpe de agua fría provocaba una reacción psíquica que los liberaba del miedo y volvía más valientes a los hombres de sus fuerzas. Con el correr de los siglos, varios médicos descubrían las propiedades curativas del agua, tanto fría como caliente. Es por esto que fueron desarrollando diferentes tratamientos a los que denominaron hidroterapia. Sin embargo, el hecho de que en nuestro hogar podamos darnos una simple ducha de agua fría por las mañanas para incrementar los beneficios de nuestra salud no están difundidos claramente. Esto provoca que la gente descrea o lo considere algo riesgoso, principalmente en los meses de invierno. ¿Cómo llegó a ser popular esta práctica de baño frío? ¿A quién no le ha sucedido alguna vez tener que darse una ducha con agua fría, ya sea por una falla en el método de calentar el agua de su hogar, un corte de gas o problemas de cañerías? Lo cierto es que esa sensación de tener que meterse bajo una caída de agua con temperaturas bajas hacen que nuestro organismo se encoja de forma natural para protegerse de ese brusco cambio de temperatura que nos provoca el elemento líquido. Pero luego de unos minutos, parece que nos rendimos y le hacemos frente a lo inevitable, dejando que todo nuestro cuerpo se empape de frío. Y lo primero que pensamos es que nos vamos a enfermar, especialmente si es invierno que al día siguiente vamos a tener un resfrío o gripe por habernos expuesto al agua helada. Sin embargo, muchas personas manifiestan sentirse bien luego de ese baño gélido, adoptando una costumbre de darse este tipo de ducha al menos una vez por día. Existen profesionales que avalan varios beneficios que aporta darse una ducha de agua fría, aunque científicamente aún no haya una conclusión. Este hábito se transformó en un método y el mismo comenzó a hacerse popular cuando algunos médicos y personajes famosos empezaron a hablar sobre las propiedades saludables que genera este tipo de práctica. Tan grande fue la difusión en ciertos países, que hasta los cerebros más talentosos de Silicon Valley manifiestan practicarlo y reconociendo buenos resultados para aliviar el estrés y mejorar la concentración en sus labores. Quizás todo comenzó basándose en las hazañas deportivas del atleta holandés Wim Hof, quien solía batir récords nadando o sumergiendo su cuerpo en aguas heladas. Luego de unos años, Hof patentó e hizo un negocio con un régimen de entrenamiento al que denominó el método Wim Hof, que consistía en darse baños de inmersión en aguas heladas, manteniendo un ritmo de respiración controlada mientras la persona meditaba. Según Hoff, estos baños fríos favorecían al sistema cardíaco y de circulación, principalmente regulando la presión sanguínea, fortaleciendo las defensas y brindando más energía, entre otras propiedades. Por supuesto que esto produjo una polémica con la ciencia, a la vez que personas en el mundo que comenzaron a practicarla hablaban de los cambios benéficos de este hábito. Como así, también comenzaron a aparecer individuos con problemas de hipotermia que les generó este método. Hasta el momento, la ciencia no está totalmente enfocada en investigar y corroborar los efectos benignos de las duchas frías, por lo que se generan varias controversias. ¿Cómo se deben tomar esos baños de agua fría? Como dijimos anteriormente, las duchas de agua fría deben darse a la mañana temprano, cuando nos despertamos y nos levantamos para comenzar las tareas diarias. Las mismas tienen que ser solamente con agua fría, no mezclando las temperaturas, y con un mínimo de 30 segundos completamente bajo la caída del agua, que cubra todo el cuerpo. Lo ideal es estar entre 60 y 90 segundos, pero en un principio, hasta que el cuerpo se acostumbre, trate de estar al menos medio minuto. ¿Por qué a principios del día? Porque el agua fría es la que va a estimular las funciones principales de nuestro organismo. Ese shock de frío en nuestra piel es el que activa el ritmo cardíaco y nos despierta, dándonos un choque de alerta mental que abre todos nuestros sentidos e inteligencia. También es el que va a regular nuestra presión sanguínea y hasta acelerará nuestro metabolismo. Esto último resulta beneficioso para las personas que necesitan perder peso. Si al principio no se anima a tomar un baño con agua fría, le recomendamos que vaya practicando el siguiente ejercicio hasta que su cuerpo soporte la temperatura baja del agua. 1. Comience a tomar una ducha con la temperatura habitual que lo hace a diario. 2. Una vez que ya esté por terminar, comience a cerrar de a poco el grifo del agua caliente e ir de a poco sintiendo cómo va enfriándose el agua. 3. Una vez que esté completamente bajo el agua fría, trate de soportar bajo ella al menos por 30 segundos. Si no pudo hacerlo, puede repetir el ejercicio o dejarlo para el día siguiente. Lo ideal es que vaya perdiéndole el miedo al choque de agua fría. Si es lo suficientemente valiente para hacerlo desde un principio, pues entonces puede comenzarlo cuando lo desee. Lo ideal es que se proponga hacerlo y para eso debe planear realizarlo por al menos 30 días para que se puedan percibir varios cambios en su organismo. Los primeros días van a ser los más difíciles, soportar ese choque frío de golpe no va a ser nada placentero, pero por lo general, luego de 5 o 7 días, su cuerpo estará sintiendo menos la caída de agua a bajas temperaturas y no reaccionará de la misma manera. Eso es porque el organismo humano se adapta a las circunstancias y entorno en el que vive. Si usted le da ese choque frío todos los días, el cuerpo irá acostumbrándose de a poco. Importante: Si usted tiene alguna enfermedad o condición cardíaca, consulte a su médico antes de realizar cualquier práctica de baño con agua fría. Duchas frías o baños de inmersión fríos. Cuando hablamos de baños de agua fría, nos referimos a las duchas que nos damos regularmente en nuestros hogares. Hay gente que confunde este método con el del famoso atleta holandés Wim Hof, quien tiene su propio proceder luego de haber ejercitado baños de inmersión en aguas heladas. Si bien los dos métodos se asemejan, el que difundió el atleta está más enfocado a los deportistas y personas que se exigen mucho físicamente a diario es que su modo de usar el agua fría está más centrado en el sistema muscular, óseo y a las articulaciones que van deteriorándose con el tiempo, además de ganar resistencia a los climas de frío extremo. Este deportista fue descubriendo las propiedades de las aguas congeladas mientras competía en maratones bajo nieve, escalaba montañas como el Everest o el Kilimanjaro, nadaba en aguas congeladas como parte de algún triatlón o competencia, este hombre obtuvo más de 20 récords Guinness por resistir temperaturas extremas. ¿En qué consiste el método Wim Hof? El método Wim Hof está compuesto por tres conceptos, terapia fría, respiración y compromiso. Está inspirado en lo que él denomina naturaleza fría y dura. La diferencia con el método de duchas frías es que él aprendió a controlar las condiciones extremas del frío, el calor y el sentimiento de miedo a partir de su alta exposición a los climas gélidos mientras competía. Lo hizo por cuestiones de naturaleza y para poder adaptarse a la misma, y no por razones de salud y abriendo un grifo en su casa. Al ir acostumbrándose e ir concentrándose en su respiración y dominando los sentidos, pudo resistir y también descubrir más beneficios. Hoff comenzó con la idea de poder controlar su cuerpo y mente en escenarios helados, sumergiendo su cuerpo hasta la altura del pecho en agua con hielo durante horas, mientras controlaba su respiración para dominar los sistemas autónomos de su organismo. Con este ejercicio, el atleta pudo controlar su mente y cuerpo mientras competía, oxigenaba su cuerpo con la respiración Mejoraba su performance por haber estimulado sus músculos y sistema cardíaco, mejoraba su ánimo y prevenía enfermedades al fortalecer sus defensas. ¿Cuáles son los beneficios de las duchas frías? Hasta ahora mencionamos algunas de las propiedades que ocasionan las duchas de agua fría. Si bien hay personas que sienten cambios en los primeros días, lo ideal es mantener un régimen de varias jornadas continuas para obtener realmente los beneficios que brinda este hábito. Enumeramos entonces varios de ellos. 1. Aumenta el ritmo cardíaco, baja el estrés, sube la adrenalina y mejora la circulación. Como el frío hace que respiremos profundamente, se oxigena mejor la sangre y con esto nuestra mente. También hace que se incremente nuestra energía, ya que el torrente sanguíneo impulsado por el corazón llega a todo nuestro cuerpo. 2. Mejora nuestro estado de ánimo. Los impulsos eléctricos que nuestra piel envía al cerebro por el frío ayudan a estimularlo para activar toda nuestra mente, liberar los transmisores neuronales que ayuda a combatir la depresión y nos pone de buen humor. También el efecto frío en nuestro cuerpo tiene acciones analgésicas. 3. Fortalece nuestra piel y cuero cabelludo. El agua caliente reseca nuestra piel, mientras que la fría provoca que los poros se cierren y el cuero cabelludo actúa de la misma manera. Esto también estimula el glutatión, el rey de los antioxidantes que hace que los otros se mantengan en su nivel en todo el cuerpo. 4. Acelera el metabolismo. El frío hace que nuestro cuerpo necesite energía y, por lo tanto, comienza a quemar calorías, ayudando a la pérdida de peso. 5. Previene y calma los dolores musculares. El frío del agua ayuda a desinflamar los músculos y con esto se calman los dolores existentes, o se previenen algunas molestias ante un esfuerzo físico. ¿Hay algunos estudios o conclusiones de la ciencia sobre esto? Si bien hemos descrito las principales bondades de esta terapia, hay que remarcar que en las últimas décadas se han realizado algunos estudios con personas voluntarias que han corroborado algunas de estas propiedades. Uno de ellos se hizo con 3.000 participantes que se daban todos los días una ducha de agua fría. Concluyeron en que todos ellos tuvieron un 29% menos de días de licencia por enfermedad. También manifestaban sentirse más enérgicos, como si hubieran tenido una gran dosis de cafeína que los impulsaba a estar activos. Por otro lado, en República Checa, se realizó un estudio con jóvenes atletas, a los que se les pedía sumergirse en agua helada por lo menos tres veces a la semana, durante dos meses. Llegaron a la conclusión que estos jóvenes no enfermaban y no presentaban dolencias durante el tiempo de la evaluación y luego de la misma. Algunos investigadores llegaron a la conclusión que el efecto del frío pudo haber estimulado el sistema inmunológico. De todos modos, más estudios son necesarios para corroborar la acción del agua fría sobre las defensas del cuerpo humano. Sin embargo, una ducha fría también podría activar la parte del sistema nervioso encargado de dar respuesta de lucha o huida. Cuando lo hace por causa del daño frío, se produce un incremento en la secreción de la hormona noradrenalina y esto origina que el ritmo cardíaco aumente. La circulación sanguínea aumenta también porque cuando el organismo está expuesto al frío, el corazón aumenta sus latidos para irrigar más sangre a los órganos y a la piel. Su objetivo es que el cuerpo se caliente, por lo que aumenta el flujo sanguíneo. Es por eso, por lo que algunos científicos creen que la circulación mejora por esta causa. Aunque los motivos por los que el agua fría puede prevenir enfermedades, no están definidos todavía. ¿Qué se aconseja para facilitar el hábito al agua fría? Tal vez piense que, en lugar de beneficiar a su salud, más bien es un momento horrible que hasta puede llegar a enfermarlo con un resfrío anginas o gripe. Sin embargo, está comprobado que su cuerpo se adaptará con los días y no será ya un momento de sensaciones congelantes, sino de una terapia corporal. Es ese miedo que lo tiene condicionado a comenzar el que tiene que ser dominado para poder realizar la acción. Todo depende de su poder de autocontrol para comenzar a realizar esta terapia y lo mejor está en mentalizarse que lo hace para contrarrestar las incomodidades de su organismo y cambiar su mente para llegar a mejorar su calidad de vida. Lo primero que tiene que hacer es cambiar su idea para poder así pasar a la acción. Es decir, no espere a que alguien lo empuje constantemente a hacerlo, sino que está en usted mismo tomar la decisión. Y si lo hace, es porque usted lo quiso. En el momento que se encuentra frente a su ducha, es su decisión si abre el grifo de agua caliente o fría. El agua caliente es el confort al que está acostumbrado. El agua fría significa un sacrificio por el que tiene que estar decidido a hacerlo. Y aquí es donde tiene que demostrar que puede controlar sus miedos y dar el paso. Es cuando decide no pensar en el frío, en la incomodidad, en la posibilidad de enfermarse y cuál llave debe abrir. No se trata tampoco de que sea un momento malo en su día. Muchas personas que lo han logrado recomiendan una serie de pasos para tomar la decisión. 1. Elija bien el día que va a comenzar. Tome la decisión que, a partir de esa jornada, tendrá que repetir todos los días ese momento de agua fría por al menos un mes. 2. Fíjese una meta. Vaya registrando los días que va logrando hacerlo y así tendrá un incentivo a continuar hasta el final. 3. Vaya notando los cambios positivos que experimenta. Puede ser que se sienta más despierto, más concentrado mentalmente o que sus dolores musculares van desapareciendo. Eso hace que sea constante con esta práctica. 4. Disfrute de esos cambios. Esto también ocasiona que su mente vaya adaptándose y cada día pueda disfrutar más de una ducha fría. ¿Ducha fría solamente? ¿Qué otras variantes se conocen? Si bien hemos estado hablando exclusivamente de duchas con agua fría, hay quienes sostienen que intercalar duchas de agua fría y caliente o comenzar con agua caliente y finalizarla con fría también tiene sus beneficios. Se conoce como ducha escocesa a la que va alternando las temperaturas del agua y así se consigue una acción terapéutica. Este contraste en la temperatura hace que, por ejemplo, se reactive la circulación sanguínea y tonifique la piel. Mientras que el agua caliente va dilatando los vasos sanguíneos y relajando la musculación, el choque de agua fría contraerá esos mismos vasos sanguíneos, previniendo las posibles inflamaciones o congestionamientos superficiales. También ocasiona que los órganos internos tengan mejor irrigación sanguínea. Este tipo de terapia se recomienda hacerla con lapsos iguales en cuanto a la duración de las temperaturas del agua. Es decir, si aplica 3 minutos de agua caliente, deben ser también los 3 minutos de agua fría. Bajar luego a 2 minutos de agua caliente, a 2 minutos de agua fría, para terminar en 1 minuto caliente y 1 minuto de fría. Sin embargo, hay quienes sostienen que el cambio de temperatura del agua debe darse al final, por lo que recomiendan hacerlo con agua caliente y los últimos 30 segundos con agua fría. Clint Emerson, un veterano de los Navy Seals, grupo de acción de la Armada de los Estados Unidos, detalla en un libro cómo se debe regular la temperatura del agua para finalizar la ducha con un lapso más frío. Emerson aconseja que, tenemos que terminar con agua helada, sin duda alguna, sobre todo si nos encontramos en una situación límite. El agua fría te despertará y te mantendrá alerta. Y mientras va enumerando las ventajas de esta práctica, finaliza su consejo diciendo que, aunque parezca una tortura, es una terapia que te mantiene saludable, reduce la inflamación de tus articulaciones, vasoconstriñe todo tu cuerpo y te permite seguir adelante, probablemente sin ninguna lesión. Si bien hay distintas teorías sobre cómo deben ser las duchas, frío solamente, frío-calor con alternancia, calor y finalizar con frío, hay algunas evidencias de mejoramiento en la salud de quienes lo practican, aunque aún se está esperando la palabra de la ciencia. Todo está también en la decisión de cada individuo en tomar la iniciativa y comprobarlo personalmente. Por lo tanto, si se decide a tener un minuto de valentía diaria para dejarse envolver por el frío del agua, al menos ya tiene la información necesaria. Recuerde algo importante. Si tiene dudas a alguna afección cardíaca, consulte a su médico antes de realizar cualquiera de estas terapias.